Hola a todos, soy Brenda Casas con excelentes noticias. Las tasas de interés siguen bajando. Pero entonces, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, Esto significa que ahora es un buen momento para refinanciar tu casa y ahorrar dinero. Los medios de comunicación no paran de hablar acerca de refinanciaciones, pero ¿qué es exactamente una refinanciación? y ¿cómo saber si es algo que te conviene? La refinanciación es el proceso de obtener un nuevo préstamo de hipoteca cambiando los términos de la que ya tienes en tu propiedad. Al considerar una refinanciación, algunas buenas preguntas para hacerte a ti mismo son ¿Qué quiero lograr con esta refinanciación? ¿Quieres bajar el pago mensual? ¿Quieres eliminar el seguro hipotecario? ¿O simplemente quieres sacar parte del capital de tu casa para una mejora o un proyecto personal? Cualquiera que sea tu motivación, estoy aquí para ayudarte a evaluar y ver si esa refinanciación está adecuada para ti. Y juntos podemos analizar diferentes alternativas y escoger una opción que funcione mejor para ti y para la situación en la que te encuentras. Ahora, hablemos sobre lo que realmente significan estas bajas tasas de interés y qué oportunidades tenemos. La refinanciación a estos intereses bajos te brinda un montón de maneras para poder ahorrar dinero. Por ejemplo, bajar tu pago mensual, eliminar el seguro hipotecario, o pagar tu préstamo más rápido. Lo mejor es que si refinancias con nosotros, te ofrecemos un crédito de $500 dólares para tus costos de cierre. Este dinero es totalmente gratis para ti. Mi equipo y yo estamos aquí para ayudarte y estamos felices de hablar contigo para cualquier pregunta que puedas tener sobre la refinanciación. Si deseas aprovechar estas ofertas, llámanos o envíanos un mensaje de texto ahora mismo.